Muchas, muchas gracias eh, Alan eh, Yo siento no poder hablar en Griego, no entiendo, no lo no, no hablo, ya lo he estado en Madrid y, y no he tenido el, el lujo de poder aprender eh, mi, idioma, mi idioma materno. Eh, yo quiero, muchas gracias por el reconocimiento, pero realmente antes lo comentábamos con, con el alcalde en, en el ayuntamiento. Eh, este movimiento cívico, es, para mí, ha sido un, un regalo de la vida. ¿eh? Yo, estamos diciendo que yo he hecho este trabajo de manera desinteresada, pero no es mi trabajo de manera desinteresada, es el trabajo de todos nosotros o todos vosotros de manera desinteresada a lo largo de, se dice, nada menos que 15 años. nos ha consumido 15 años de nuestras vidas. ¿eh? De, un caso de corrupción política económica y financiera, ha hecho que muchas familias hayan dedicado muchas horas de tristezas, de preocupaciones y de ansiedades a, a una injusticia. Reganosa ha sido y lo sigue siendo una terrible injusticia y la injusticia es irreparable porque Reganosa ha echado a mucha gente de sus casas, ha perjudicado a una una ría como es la, la ría de Ferro y y eso nadie se lo va a reparar pero lo que sí que tenemos claro es que después de 15 años debido precisamente a la actividad de un comité ciudadano transversal totalmente lo único que se buscaba era el restablecimiento de la legalidad el restablecimiento de los derechos civiles la protección de un estado de derecho en el que vivimos y que gracias a Dios pues, pues conseguimos en, en democracia, que no fuese vulnerado de manera, de manera um, um, vergonzante. Porque la actitud y lo que ha ocurrido con ha sido vergonzante. Vergonzante como gallegos y vergonzante como ciudadanos españoles. Eh, ahora, por fin, después de muchísimos años de trabajo, de muchísimos años de trabajo que de verdad que es admirable que hayamos llegado todos hasta aquí juntos, sin fisuras, porque no ha habido fisuras dentro del comité, eh, ha habido una posición única de honorabilidad, de legalidad de tener muy claras las ideas el Tribunal Supremo nos ha dado la razón y el Tribunal Supremo ha dado la razón sin fisuras también o sea, eh, la planta de gas ha sido declarada nula la autorización previa, que es la que permite y permitió la extracción iniciada de estos de este monstruos en el otro lado de la vía ha sido declarada nula y esa nulidad que lo tenemos que dejar muy claro en esta, en esta rueda de prensa, es insubsanable. Se puede gastar todo el dinero que quiera la en crear una opinión mediática, en intentar darle una lectura a esta sentencia oportunista, intentar quitarnos la razón por las mejores técnicas de un Estado dictatorial. Porque las técnicas de comunicación que utiliza la son eh, dignas de otras épocas y de otros regímenes políticos es pura publicidad mediática que intenta confundir a la ciudadanía Reganosa para ser construida necesitaba por la ley de hidrocarburos una autorización previa en la que tenía que haber acreditado que cumplía con la normativa organizacional territorio que tenía que haber acreditado que cumplía con la normativa medioambiental y que tenía que haber acreditado que cumplía con la normativa de seguridad y para conseguir esa autorización previa, en Reganosa engañó, engañó y dijo que cumplía con la normativa de la Ordenación del Territorio, por el Plan General de ordenación Municipal. Ya el Tribunal Supremo le dijo hace tiempo que el Plan General de Operación Municipal, un Pardos, que se había hecho con un traje a medida en beneficio de Reganosa que era nulo, y era nulo porque no se había realizado una declaración de impacto medioambiental. Es decir el Ayuntamiento de Mugardo, sin connivencia con la Junta, aprobó unas modificaciones puntuales sin que se hubiese evaluado algo tan sencillo como puede cumplir una instalación peligrosa con la legalidad en este punto, está a una distancia correcta de seguridad de las viviendas, no hay colegios en, el, en su círculo superior más cercano, bueno, pues Reganosa, sabiendo que las casas estaban a 80 metros, que la población inmediata era de 7.000 personas, que había colegios, había restaurantes, el, el círculo de seguridad, obvió esa declaración departamental y se modificó el planeamiento urbanístico de Mujardes sin realizar esa evaluación. Por esa razón, porque el plan general que dio cobertura a Reganosa era nulo, y lo dijo el Supremo, ahora el Supremo vuelve a decir. La autorización previa, como no cumplía con el plan general, vuelve a ser nula. Y eso es lo que está diciendo. Ahora estamos pendientes también de una sentencia del Tribunal Supremo de la autorización de construcción, que volverá a decir que es nula. Reganosa dará igual cuántas veces digamos y le diga al Supremo que su autorización y sus permisos son nulos, porque Reganosa no tiene ninguna voluntad de cumplir con, la, con, con las sentencias del Supremo. Pero eso es lo que debemos de impedir. Eso es lo que. La opinión pública debe de saber el permiso es insubsanable. Lo pueden intentar alargar todo lo que quieran. Pero antes poníamos el plan. Si una persona hace una casa dentro de un espacio natural, así como puede ser un espacio magnífico, como puede ser la Riera de, de, de Ferrol, construye y luego, a posteriori, cuando le han declarado una reinstalación, los políticos de turno le aprueban un plan municipal en el que dicen: no la planta es, es legal ya porque metemos en el nuevo planeamiento y entonces aprobamos un nuevo planeamiento y ya lo hemos solucionado todo y dices no no ha solucionado nada porque ese planeamiento te dice la normativa medioambiental que tienes que volver a, re, a, a analizar si esa instalación se adecua al medio ambiente se adecua a las normas de seguridad con lo cual aunque ahora aprueben otra autorización esa autorización volverá a ser nula hasta dónde quieren que juguemos hasta dónde nos quieren llevar pues, pues eso no sabemos, no se lo debemos de permitir que nos sigan llevando a tener que recurrir y recurrir porque no quieren cumplir con las sentencias. Entonces antes hablábamos que además tenemos que tener muy presente que en España nos hemos empobrecido y nos hemos empobrecido debido a estas malas prácticas. En España existe ahora lo que se llama la pobreza energética. La pobreza energética se ha producido porque tenemos que pagar unas infraestructuras energéticas que están absolutamente injustificadas porque tenemos más potencia energética instalada en España que en Estados Unidos me parece que era una barbaridad así entonces, esa la tenemos que pagar todos los ciudadanos desde nuestros bolsillos ¿y por qué tenemos que pagar esas instalaciones? porque ha habido bastantes personas como la que, que estaban detrás de regalosa, que lo que querían era hacer una instalación porque el Estado se la retribuye aquí no hay un interés para Galicia aquí no hay un interés para la ciudadanía y no se van a generar costos de trabajo, aquí no se va a generar riqueza en Galicia alrededor de las grandes gas. Y lo único que hay son los accionistas que cobran una retribución fija en proporción al dinero que invirtieron. Y tienen un bono del Estado que les da un 5%, un euribor más el 5% todos los años. Y ese es el interés, seguir recibiendo ese dinero del Estado, que es el que reciben los accionistas. Y no hay otras piezas. ¿Qué ocurre? Que ahora se habla mucho de la pobreza energética. Pobreza energética es que todos tenemos que pagar esas instalaciones. Nosotros ya nos metemos si hay que cerrar más instalaciones a lo largo y ancho del territorio español para que realmente se reduzcan las instalaciones energéticas al consumo. Pero lo que sí que pedimos por favor es que aquellas instalaciones que hayan sido declaradas nulas, que se vea que se han construido con el único interés de enriquecerse a costa de una ciudadanía, a costa de un entorno, que una vez que han sido declaradas nulas no se permita que se rehabiliten, porque insisto en que la planta de gas de organosa es ilegal y seguirá siendo ilegal porque se construyó sin haber analizado si se adecuaba al medio ambiente y, y, y a la normativa de seguridad y ni siquiera si era viable económicamente ahora mismo todos lo sabemos y lo creo que ya es popular que la planta de gas está en un eh, nivel de operación bajo mínimos o sea, realmente no tiene una, una, una operación por eso de verdad que aquí el mensaje es decir se nos ha dado la razón porque solo se nos podía dar la razón, lo sabíamos hace 15 años y nos alegra que el Tribunal Supremo lo haya reconocido ahora. Y que hay que insistir todos los medios que la autorización es insubsanable, porque algo que nace ilegal, porque no cumple la normativa, no puede legalizarse por la vía de aprobar instrumentos ADO que lo que pretendan únicamente es darle un título sin entrar en el fondo de la. Thank <laughs> you.